Los microorganismos son seres visibles solo a través de un microscopio. En la boca existen entre 500 y 700 especies diferentes que para ser más fuertes se organizan en grupos formando la placa bacteriana. Esta es una masa blanda y pegajosa, sin color o a veces blanco o amarillenta, que se adhiere a los dientes y lengua. La placa bacteriana se alimenta de los restos de comida, especialmente de los azúcares, y produce ácidos que disuelven los minerales del diente. Esa pérdida de minerales o destrucción de tejidos duros del diente es la caries dental. La caries dental se produce apenas a una semana de contacto de la placa bacteriana con la superficie del diente. Inicia silenciosa, sin dolor e invisible. A las dos semanas es una mancha blanca o café apenas visible con ojos expertos. Y tiempo después produce un hueco en la superficie del diente que va aumentando de tamaño progresivamente es decir, que contrario a lo que se cree, no duele cuando aparece, sino en sus etapas avanzadas, en las que es necesario removerla y sellar el hueco que se ha producido. La caries o pérdida de minerales es un proceso que sucede constantemente en nuestras bocas sin que nos demos cuenta, sin embargo, se puede detener fácilmente en casa, limpiando la placa bacteriana a diario para que el diente pueda volver a tomar los minerales perdidos presentes en la saliva y algunos alimentos. El flúor es un mineral que refuerza la estructura del diente. Aplicarlo sobre los dientes con regularidad ha demostrado prevenir la caries dental. En conclusión, cepilla tus dientes y lengua al menos dos veces al día. Es muy importante hacerlo antes de ir a dormir. Asegúrate que tu crema dental tenga flúor leyendo al respaldo del empaque. Usa el hilo dental al menos una vez al día así limpias donde el cepillo no llega, previenes la caries y la enfermedad de las encías. Modera el consumo de azúcares. La suma entre alta frecuencia, alta cantidad y consistencias pegajosas da como resultado mayor riesgo de caries dental. Finalmente, visita al odontólogo al menos una vez al año, solo así se detecta la caries a tiempo y es más fácil prevenir las etapas avanzadas.